Buongiorno cari amigo Da Pablo Doy un bienvenido a todas las personas Que nos siguen en nuestro canal Gracias, veramente Mil, miles, miles, miles, miles gracias Yo espero que ogni video que yo faccio Te serva a te Para mejorar tu performance eh, La salud, eh, sonriere Estar más eh, positivo Más cargo en todo lo que tú fai El giorno de hoy Voy a hacer un circuito Tabata, este circuito Tabata nos sirve para meterte en forma y aunque te de vamos a eh, qué vamos a fare? vamos a spingere por 30 segundinos pero al máximo con 15 segundos de recupero. A la hora no es tiempo de de prender un gocho de área, de, de ver el agua, de de cualquier de cosa, pero siempre debemos estar en movimiento, en movimiento. será no, este circuito te dura aproximadamente 14 minutos. Los concilios de las personas al menos farlo de 2 a 3 vueltas a semana. Con estos ejercicios y una sana correcta alimentación y ejercicio aeróbico, seis al tope, al top. Okay, vamos a vamos a iniciar con un poquito de, de movimiento, movemos un poquito el brazo. Aunque la, la eh, aunque un poquito la gamba, la gamba, la gamba. Vamos a hoy vamos a hacer ejercicios para para el pectoral, la gamba, para el abdomen, y, y, y, y. mejor, mejor, mejor de esto. Todo el cuerpo, todo el cuerpo. Vamos a expingir lo máximo, máximo. 30 segundos de esfuerzo, de, de labor, con 15 segundos de recupero. Ok, yo voy a beber un poquito de, de agua, que no manque el agua. Con este circuito, yo lo repito tres volte, tres volte lo repito tú a casa lo fai 3 4 voltes, Hay que son 30 segundos, 30 segundos. De solito cuando yo faccio, este circuito tava te 30 segundos con con 10 segundos. Pero tú que está iniciando o que ya hay el ritmo eh, puedes fa, eh, farlo più veloce, veloce, le modifica un poquito la la velocidad. Como puedes guardar un poquito colorito, ¿no? Blanco, blue, rosa. Está arribando el estate, está arribando Ok, ok, ok. Perfecto. Vamos a, a. Voy a meter mi timer para iniciar estos ejercicios. Eh, tabata. Perdere peso y mantenerte en forma. Ok. Vamos a hacer seis ejercicios. Seis ejercicios. 6, seis, 6, 6, 6, No veo mi timer. No lo veo mi timer. No lo veo. No lo veo. No lo veo mi timer. Perfecto. Trovato, trovato. Prepárate. Respira profundo. Respira profundo. Y, y activo. Ok. Se inicia. 4 3 2 1 Nuestro primer ejercicio vamos a hacer un poquito de plegamiento, vamos a hacer esto. Piegamos, pliego, y asciendo. Piego y asciendo. Piego, y Pa Encrocho, crocho. Abro. Crocho. Abro. Otra. Palo siempre a tu ritmo. Continua. Respira profundo. Nuestro próximo. Vamos a hacer un poquito de escuote. leyendo. Toco el pie. Mano contraria toca pie contrario. Pies. Abre, pesa me de la espalda. Uno. Toco. Toco. Toco. Toco profundo. Toco. Toco. Toco. Toco, toco, toco, toco, sí, si, toco, sí, si, continua. Próximo abdomen plano. Mano, toca el no contrario. guardar Uno, 3, ta, 5, 1, 2, toca, toc, avanti, avant. toca, toc. avanti, avant. toca, toc. avanti. avanti, toca, toca Próximo, el burpis. Burpis, burpis. Con una modifica. Burpis, la perra. Ta, uno, dos, salto, descendo. Ta, uno, dos, salto, descendo. Salta Toque, toque, toque, toque, toque. mano contraria próximo jumping ya tres pin ya y spot 3, e scendo, va. 1, 2, 3, scendo, chiudo. 1, 2, 3, scendo, chiudo. 1, 2, 3, scendo, chiudo. 1, 2, 3, scendo, chiudo. 1. Voy contigo, pliegamente, pliegamente, voy a cambiar la posición, paso cosito, ok si va, así, en encrocho, así. supere la punta del pie. Toco. Toco. Toco. Toco. Toco. Toco. Toco. Toco. Toco. Toco. Guardo siempre de llegamos casi la mitad plan postura uno, 2, uno, dos, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno uno. Uno. Okay, plan, plan, plan, cuál continua el burpe, burpe, aterra uno. Ta, ta, salto nuevamente, uno, uno, salto nuevamente, uno, uno, salto uno, se siente, ¿no? se siente, gómito, gómito. existe Manca poco. Energía. Va continua. Jumping down. 1, 2, 3. Descendo. E Chiudo. Chiudo uno, due, tre, e scendo, chiudo uno, due, tre, e scendo, chiudo uno, due, tre, e scendo, chiudo uno, due, tre, e scendo, ultimo, piegamento, piegamento. Último esfuerzo, último, último, toda la energía. Encrocio. encrocho, Encrocio. Santa Madre de Dios. Se siente. Descuazo. Descuazo. Sentadilla. Ok, se va. Toca. Último esfuerzo. Toca. Si vuele reajunte tu objetivo, debe no fermarte. Ser tosto, fuerte, fuerte en un momento de fechiré. Sí, sí, sí. Para uh. continuar, plan, plan, plan. Plan, plan, plan. Uno, ta, ta, ¡Uno! ¡Uno! toco, toco, uno, uno, toco, toco. Ah, no te rindes. no te rinde. ¿Cuál continúa? ¿Cuál continúa? Burpee, burpee. Aterra. Uno, dos, tres. Salto. Echema. Uno. Vamos, vamos, vamos. Andiamo. Mano. Toca el contrario. Va. Va. Se la fachamos. Estamos logrando nuestro objetivo. Valo lentamente A tu ritmo Fue manca Jumping ya Y terminamos Finamos Uno Dos Tres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 no está así, ni difícil ni fácil gracias a tutti por hacer este ejercicio perdere peso y mantenerte en forma en el menor corto posible gracias a tutti soy veramente grande de lo he olfato grande, láchame el documento yo te respondo Va bene, decore, Pablo Uf. Ну, про, а видео